Necesito por favor que sea sincera, el amor no puede esperar toda la vida. Necesito por favor que sea sincera, el amor no puede esperar toda la vida. Tina Sarcedo, ahí te mandan de corazón. Mucho veces en el amor, yo soy paciente, pero de tanto esperar uno se cansa. Si no fuiste para mí, vaya que Recuerda que te amé con todo el alma Si me toca de perder esta batalla Con honores me retiro, vida mía Un querido pero vivo todavía Un soldado como yo nunca se cansa René, Alejandra y emilia Nuevos tiempos en la vida que viven? No lo quieren, marcha para ser unido a otro lugar Edwin, Belilla, adelante con la filosofía en Bajaguay Cuando uno se enamora con el alma el sentimiento con Cada beso decirte que te amo, conquistar tu corazón y tu boquita y en cada beso decirte que te amo.